Sala, los tres que aparecemos aquí, Jesús, Guillermo y yo mismo. Sí, pero ahora no estamos viendo vuestra pantalla. ¿No estáis viendo nuestra pantalla? De compartir, volver a compartirla, si podéis, por favor. Sí. ¿Dónde está la de compartir? Ahí, compartir. Mi, no, cámara, no. Compartir. A mí me ha salido. Que no. ¿Se ve? Eh, a ver, unos segundos, que a veces tarda un poco. Es en, el, en el panel pone compartir pantalla o share screen, si lo tienes en inglés, y hay un botón grande con un play que tenéis que darle. Sí, dale play. Pero no sé es compartir cámara web. No tengo compartir screen. No tenemos compartir screen en la a pantalla. Ver, el... Ah, porque habéis entrado con otro usuario. Vale, vale, perdona. Efectivamente, perdona, perdona, es perdona. Claro, entonces ahora te he dado el, los permisos. Sí, sí. Vale, ¿estamos viendo? Se pues pues está cargando, exacto, ya, te, ya, lo vemos, ya lo vemos. Perfecto, bueno, como decía, buenas tardes, vamos a ir un poquito más rápidos. Jesús está aquí conmigo y Guillermo y yo, José Antonio Palazón, que es el que va a hablar el mayor rato. Bueno, pues queríamos contaros un poco los problemas y las luces que, que vemos en nuestra, en nuestra implementación desde Sakai en la, en la Universidad de Murcia. Desde un punto de vista mixto, básicamente hay dos profesores y, una, y personal es Jesús, que es personal de, de técnico de, de la, del aula virtual. Bien, Muy rápido, eh, hemos hecho un pequeño análisis y vamos a, a juntar esas, ese análisis, los resultados de análisis y los posibles potenciales resultados que podríamos obtener con algunas conclusiones de, de uso. Bien, los problemas, eh, no voy a entrar mucho en ello, pero básicamente, eh, como en cualquier caso, eh, y en particular la Universidad de Murcia ya tenía una aula virtual, pues cambiar de aula supuso un trauma, eh, la alfabetización tecnológica en temas de, de aula virtual pues no, es, no, es lo, no está lograda, no es plena, y por supuesto ha habido y man, se mantiene todavía... Eh, por parte de algunos miembros de la universidad, ese rechazo al cambio y, y añoranza de cualquier tiempo pasado. Bueno, también debemos eh, plantearnos cuáles son las herramientas que se necesitan, cuáles son las carencias y cómo eso también pro puede provocar un rechazo o una, o una entrada más, más suelta en el aula. Bien, pues vamos a ver cómo, cómo planteamos eh, la solución. Muy rápido, no voy a entrar... En que es una universidad de tamaño medio con 30.000 alumnos y, bueno, pues tenemos muchos muchos títulos y tenemos muchas, muchas asignaturas. Nuestra herramienta inicial era un campus virtual con una herramienta propia y, bueno, pues obviamente desarrollar, desarrollar y desarrollar fu fuimos incapaces, no, no es posible y eh, la conclusión Obvio era que había que migrar que había que utilizar una herramienta de uso más general, más extendido. Las ventajas que se valoraron de Sakai, pues básicamente eran eran varias. La escalabilidad, las herramientas que ya estaban preparadas, la comunidad y bueno, pues la, la posibilidad de crear eh, espacios, etc. Bueno, no entro en eso. Bueno, eh, entramos con un curso piloto donde solamente dos grados y cinco másteres hicieron la, la, la, el primer año y de hecho tenemos los datos posteriormente se introdujeron todos los cursos y curso de grado y finalmente eh, hay una entrada de los, de los cursos de eh, de todos los cursos toda la formación de la Umu ya ha entrado en Sakai en lo que nosotros llamamos el aula virtual eh, bien, los problemas eh, que se nos plantean pues, son los típicos. Hay que mantener cosas viejas porque son, son particulares y propias y, sobre todo, eh, bueno, pues eh, las herramientas de gestión de, de, de actas, incluso mecanismos de corrección de exámenes, etc. Eh, definir las la políticas de formación era una tarea y sigue siendo una tarea pendiente, dado los cambios y, sobre todo, porque faltan formadores nos faltan materiales puesto que la, la, la, las herramientas y, y saca va cambiando el aula virtual nos va cambiando vamos generando nuevas necesidades y eh, bueno pues el problema con las nuevas herramientas son, son diversos desde el propio conocimiento cómo usarlo desde el punto de vista pedagógico hasta hasta problemas técnicos algún bug etcétera eh, bien viendo el uso de las herramientas eh, hemos considerado eh, el, el, un principio y es que hay herramientas muy distintas como son contenidos, por ejemplo, y actas en los dos extremos, podríamos decir, de, de la balanza, contenidos que van en principio a, a suponer mucha, muchos eventos y actas que debería suponer pocos eventos, con lo cual hay una desproporción en el número de eventos aparte del número de, de alumnos. Eh, para, para eso hemos considerado que, eh, que, bueno, pues debemos utilizar una herramienta que busque eh, co poder comparar fácilmente eh, distintas asignaturas, aunque haya distintas, eh, distintos volúmenes, pero que puedan ser proporcionales que puedan tener los mismos perfiles. Eh, en una vista muy general, por titulaciones y por, y por años, de tal forma que en gris aparece el primer curso, eh, en gris más clarito aparece el segundo curso, curso de entrada y nuestro tercer curso, que se fue el curso pasado, aparece ya más claro. Como se ve, cada una de las titulaciones a las que hemos echado un ojo, pues presentan patrones muy distintos en, en cuanto a, al número de eventos totales y su variación por años. Hay tres titulaciones que muestran una tendencia de crecimiento y dos que muestran unas tendencias un poco más extrañas. El... Eh, el, la herramienta que más se ha utilizado, la que más eh, tráfico genera, es la de contenidos. Para poder verla, incluso hay que eh, tirar de, del, del logaritmo de, de, del, del número de eventos porque tiene una, una, un aspecto razonable, pero um, el número de eventos es, es disparado. Eh, y, bueno, entramos en el análisis. Eh, vamos a utilizar previsto utilizar, que realmente no hemos llegado a tiempo con un análisis detallado, el análisis de 5 grados, no vamos a dar referencias de cuáles son, tampoco es lo importante, y lo que queríamos buscar era si había ciertos patrones y ciertas tendencias a utilizar determinado grupo de herramientas y qué asignaturas tendrían a hacer estos perfiles de uso. Eh, bueno, hemos utilizado la técnica de correspondencias, que es lo que nos permite trabajar con proporcionalidad entre los individuos y luego una clasificación la, la, la correspondencia la hemos utilizado para, para hacer un filtrado y luego sobre eso ya hemos trabajado con una clasificación que nos ha dado unos perfiles de uso este análisis lo tenemos ahora mismo pues en fase inicial porque, porque realmente con tres años y dos son poco parciales pues no tenemos mucha mucha capacidad y tampoco hemos di tenido disponibles los datos hasta recién recién recientemente, con lo cual hemos sido un poquito apretados. La idea también es que el protocolo sea reproducible y pueda ser utilizado por otras instituciones para comprobar si los patrones son los mismos en cuanto al uso. Entre los resultados, eh, en, en la parte que corresponde a, a asignaturas, hemos, hemos decidido, digamos, eh, subjetivamente, en una primera etapa... Tratar de generar un número razonable de grupos para ver cuáles pueden ser las tendencias y como veis en esta tabla, considerando todas las titulaciones el curso 2014, los perfiles de los, esos 10 grupos eh, por homogeneidad en cuanto al uso de herramientas, veis que hay, por destacar, eh, este esta situación donde un, uh, un grupo de asignaturas utiliza especialmente eh, las los exámenes, de manera que esto lo lleva, nos lleva a unos determinados perfiles. De, el que usa exámenes en el aula virtual, pues también usa el, eh, las calificaciones, de acuerdo. Aunque no solo utilizan calificaciones los que, los que usan el, la aplicación de exámenes, hay otras o sea, estrategias. Eh, quien usa, quien usa, bueno, es complicado echar un vistazo a esto. Para, para eso eh, vamos a ver. Las, las otras herramientas. Sí, el calendario también lo utiliza. Claro, fijémonos que en cuanto hay, hay tareas automáticas, el, el calendario se activa, se añade, en el calendario. se añade en el calendario, con lo cual hay una serie de, de herramientas que, digamos, están hermanadas porque hay flujo entre ellas y simplifican el uso. Eh, como vemos, por curso, cuando se separamos, por ejemplo, en este caso, que es la titulación 1 de las 5, vuelve a aparecer otra vez este grupo donde hay un uso de exámenes ¿eh? y donde bueno, se repiten un poco esos patrones, aunque ya insisto, no hemos podido insistir en ellos no hemos podido hacer un, un trabajo intensivo, pero estos grupos se repiten una y otra vez. ¿Vale? En este caso, la titulación 5 también presenta otro grupo, en este caso, que arbitrariamente se ha numerado como 3 por la técnica, y... Eh, una forma más, más sencilla de ver estos perfiles, más visual y con menos números, sería ver el perfil en cual, desde el punto de vista de la frecuencia de usos y vemos que si, si en vez de trabajar con las frecuencias absolutas vamos trabajando con, con eh, una transformación logarítmica de esas frecuencias, vemos como efectivamente se distinguen esos patrones donde hay unas determinadas estrategias. Esas estrategias uy, perdón, eh, llevan, nos llevan a acumular, eh, a, a, a ver que efectivamente las, las, la agregación de las, de las herramientas es obvia. Aquí, por ejemplo, vemos los dos grandes, las dos grandes estrategias de uso, donde eh, se usa básicamente, en nuestro caso, el acta. Eh, se rellena el acta, todos rellenan el acta obligatoriamente, pero los que usan básicamente contenidos, anuncios y, y la orla pues son una familia de, de, de herramientas cuando hay otras estrategias donde, efectivamente, el, el, las calificaciones, la asignación, eh, sí. los sí. calendarios sí. y las asignaciones, pues están eh, en, otro, en otro lugar. ¿Vale? Entonces, esto pues nos lleva a que, a que veamos que, que es posible eh, determinar algunas estrategias. La idea de esas, de esas grupos, de esas situaciones, de esas estrategias de uso por parte de los docentes que se pueden deber a distintas situaciones y eso es lo que queremos analizar, pues desde el punto de vista de cómo consideramos el aula virtual que tiene que tener estas, estas tres patas fundamentales y que coinciden en herramientas en cada una de ellas, como por ejemplo la comunicación, eh, tareas, mensajes, las tareas se pueden utilizar con distintos aspectos, como un, un flujo de, de comunicación, de actividad, eh, y esas son las que, depende de cómo se utilicen y con qué otro grupo, pues nos van a dar eh, una uh, utilización óptima o no. Eh, realmente eh, hemos empezado a utilizar Lesson Builder este curso, um, aunque con dificultades uh, de formación son muy pocos, pero claro, el usar Lesson Builder ayuda a organizar mejor y a sistematizar el uso de la, de la herramienta, que, insisto, es, es muy baja, pero sí que hemos comprobado que el, los asistentes a los cursos de formación, pues pues enseguida eh, le, le, le cogen el, el cariño que se merece. Bueno, eh, como insisto, en que Lesson Builder eh, prácticamente no, no hemos podido disfrutar de él más que un curso y, y prácticamente no hay no hay formación. Entre, esa es una debilidad, al no existir la herramienta no hemos podido hacer una formación, digamos, intensa sobre este aspecto. Otra herramienta que que bueno que aleja a los usuarios es el editor y sus, y sus inconvenientes, vamos a dejarlo ahí. Eh, ese editor, digamos, de alguna manera eh, está en la línea también de la dificultad que, que presenta la agilidad para generar exámenes, incluso con, otros, con otras herramientas mejor conocidas por los docentes y también hemos tenido problemas con la importación y exportación de, de, de materiales entre distintos sitios. En eh, la versión 10.1 eh, aparecen mejoras, mejoras de usabilidad, se han, se han incorporado nuevas funcionalidades interesantes y nosotros, por ejemplo, con la ayuda de una aplicación para... Para móviles, estamos probando con bastante buen resultado por parte de alumnos y, y, y, y docentes algunos ensayos pilotos de hacer exámenes y evaluaciones al vuelo en el aula. Y eso parece que puede incentivar el uso de, de la herramienta de exámenes y, por lo tanto, de la autoevaluación y de la evaluación continua. Bien, desde nuestro punto de vista. Desde nuestro punto de vista. Eh, eh, nuestro punto de vista decía perdonadme, estábamos viendo un poco la sincronización de tiempo, que creo que vamos bien, voy un poco acelerado, pero más vale sí, nos que un lleguemos cinco, cinco, minutos, eh, cinco minutos formación. Vamos bien, vamos bien. Entonces, lo más importante, eh, necesitamos eh, necesitamos formación y formación tanto en el personal de la UMU como docentes. Y personal y formación en los alumnos. Eh, no es muy necesario, en principio, no debería ser muy eh, necesario para los alumnos si realmente se usara se el, el lesson builder, porque vendría casi todo rodado. Pero insisto en que esto no se da y bueno el profesor dice, ahí tenéis las cosas en, eh, en el aula virtual, en el mejor de los casos, y bueno se utilizan las cosas con una cierta arbitrariedad. Eh, nos gustaría, hemos desarrollado un curso online, pero la versión 10 bueno, pues nos ha chafado un poco el curso, pero la idea es tener un curso completamente online con la propia herramienta para que lo puedan seguir los alumnos cuando es de libre inscripción y en cuanto tienen, uh, cuando tienen claro que van a entrar a la universidad, pues pueden seguirlo y ver un poco qué es el aula y algunos otros servicios de los que van a disponer. Es importante la formación continuada dado que las actualizaciones, las mejora o incluso el conocimiento de, de herramientas y el cambio de estrategia hace que bueno, pues haya nuevas necesidades por parte de, de los usuarios del aula virtual desde el punto de, de vista del, de la organización de cursos y necesitamos más cursos online y, más, y, y también algunas actividades presenciales pues para, para que haya situaciones pues, pues que herramientas más complicadas o personas con más dificultad para incorporarse a este mundillo. Eh, nosotros hemos desarrollado, por un lado, lecciones breves y estamos en, en camino de, de desarrollar videotutoriales y tenemos una línea telefónica de atención al profesorado que, bueno, bueno, pues debería dar, eh, debería estar caliente, pero no está tan caliente porque no se hace el uso de nuevas herramientas y no se tienen dudas y también tenemos un correo para esto que tampoco he echamos. Para nosotros es importante eh, tener en cuenta que la comunidad, es decir, todos los usuarios, en particular todos los usuarios en castellano del, de Sakai y la idea de que sea en castellano es porque si añadimos a la dificultad de entrar en la herramienta, le añadimos el idioma extranjero eh, con la tecnología, con, con neologismos tecnológicos en inglés, pues ya eh, ponemos muy difícil... Eh, el acceso. Entonces, decía, los cambios, eh, el, el, el, la comunidad debe ayudar a que esos cambios pues, se produzcan con, con más, eh, con más eh, elegancia. Y, y que se, y, pero, por otro lado, es imposible generar información actualizada en una institución. Es decir, desde la Universidad de Murcia, pues, no se da abasto con el personal técnico y con los voluntariosos profesores que prestan sus horas a, al apoyo del aula virtual. Eh, esto lleva a la idea de que es necesario pues alguna actitud más de comunidad. Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado el proyecto Aula Beta, que es un aula, beta, un aula virtual, pero totalmente, totalmente de ensayo, con la última versión de, de Sakai, para que el profesor pueda probar lo que va a venir. Eh, pensamos que podría ser una buena idea tener un aula beta con mayúsculas, donde eh, los desde de, de, de la propia formación, de, de, de el propio equipo de Sakai hubiese una versión en español de la última versión que, pudiéramos garantizase, que garantizase su buen funcionamiento y así incluso técnicos podrían contrastar con su implementación por si hay algún problema de tipo técnico. No estaría además, no sé si existe, no tengo noticias, que hubiese un foro de usuarios pero en español para eh, mover eh, esa comunicación entre ...docentes incluso de distintas instituciones. Estoy terminando. Bueno, pues es importante esa colaboración entre iguales, creando los rincones de colegas, mira lo que sé, cursos cortos, materiales comunes, retroalimentación. Y bueno, pues en conclusión, eh, nosotros queremos para allá poder definir estrategias para monitorizar eh, el uso en el aula virtual... Para definir mejor las sinergias de, del uso de las herramientas en el aula y, bueno, y en el fondo también probar una buena formación eh, para los, los formadores que los lleven a, a nuestros profesores a, a un éxito claro y, y contundente. Bueno, ya no da tiempo más. Pues, bueno, a más ni a menos, porque la verdad es que ha sido un montón de, de información muy interesante... Tengo, no tengo una pregunta aquí, sino que tengo más bien unos comentarios que nos hace Adelia, que, que comenta que les, les encantaría participar en eso que habéis dicho, de, de que la comunidad de profesores en ese, que hable español pues pues genere una, una comunidad que participe. A mí me ha gustado mucho el tema del foro de usuarios en español. Y como soy el representante de, de Latinoamérica para la Fundación Sakai, Apereo. Pues voy a intentar moverlo porque me ha parecido muy bien. Sí que tenemos un montón de, de comunicación técnica en español entre las universidades pero a nivel de los usuarios finales no hay un, un tema intermedio. Entonces, me gusta la idea, lo, lo voy a proponer. Adelia dice que está de acuerdo con que necesitan trabajar en comunidad. Por tanto, pues como como por el foro podéis estar en, en común, podéis con, conoceros y, y ver en qué podéis colaborar. Y luego tengo una pregunta también de Rocío Castañeda, que yo creo que nos da tiempo a contestar, pues son, pasamos solo un minuto. En la organización, dice, la organización de las carpetas de recursos, entiendo que la usan como contenido, ¿es potestativo de cada profesor o definieron una política institucional de la organización? No, no, simplemente se usa a libre albedrío, el único límite, que además no es límite real, es el de... ...el del tamaño de la carpeta, pero a, a, a, hay, hay profesores que tienen muchos vídeos y necesitan más Sí, se sí puede solicitar espacio conforme se vaya necesitando y ampliando. La organización de recursos es como el profesor decide organizar el material dentro. Por temas, por prácticas, por... Uh -huh. Etc. Perfecto. Pues, pues bien, de, eh, si hay más preguntas... Las podéis poner en el foro y podemos abrir un debate y, y lo dicho, eh, voy a mover esto del foro de usuarios en español para, para ver si creamos uno oficial y, ya, y, y participan los profesores de, de todo el mundo porque eh, lo, en una charla que, que daba yo, lo que pasa es que no tiene sentido en este congreso, hablaba de qué universidades, qué instituciones hay hispanas que usan Sakai y en el mundo hay ahora mismo más de 40 y pico. Con lo cual, claro. pues, imaginaos los profesores que tiene que haber ahí Haciendo cosas, es, cosas que con Sakai interesantísimas. Un filón de ideas. Exacto. Pues, pues lo dicho, muchas gracias por la presentación. Esto además está grabado para que cualquiera la pueda ver. Luego ya os mandaremos el enlace a todos. Y nos vemos.